y está grabando bueno, gracias wow. <risa> <risa> empezando el miércoles, camino a reunión, eh, no me siento muy bien, creo que ya habrá llegado al doctor, ahora me voy a juntar con Gabriel y vamos a empezar el día laboral afuera Tenemos reunión en Starbucks y a mí me carga Starbucks. ¿Gabriel? A mí también me carga Starbucks. ¿Y por qué? Demasiado aspiracional. Ah, sí. El tema del estatus del vasito es... Es Me acuerdo cuando abrieron Starbucks en Concepción y había fila. Había fila para entrar. Sí. Y <risa> poco, poco del día. Estamos eh, arrancando de las nubes. Creo que viene temporal Y me acabo de encontrar con Gonzumao Y me hizo andar en su bicicleta rara Porque no tiene otro nombre Es una bicicleta rara Obvio, obvio Así que lamentablemente no vi la oportunidad Y no grabé Pero tengo un pequeño registro Así que nada ¡Sosí! Hola, aquí estamos en el estudio de la Radio Motivadox que hacen un streaming todos los martes, pero hoy día. Hoy día es miércoles. Extraordinariamente, hicieron un día miércoles. Bueno, yo estoy invitado y. Mira, apuro vengo a puro weón. Vengo a puro weón, a puro grabar y. y vaya a tener que aguantarme, po weón. Está bien, po weón. La Radio Motivadox, la Radio, ¿qué haces tú? ¿De dónde vienes? ¿De, viene? de eh, dónde vienes? tú? Nace en el verano de 1984, allá en. por allá por Algarro. Ya, más o menos me con Rascawa, me robo con Rascawa por ahí, entre medio Y yo estaba con... Con un amigo llamado Gonzalo Con el que pensaba... no <risa> <risa> Y me cuenta que él tenía un programa anterior que se llamaba Radio Mutiados Ya yeah. Que era una mierda Y lo hacía con otro weón que era más mierda <risa> Y entonces la hueá era una mierda Y ahí me dice, oye, ¿por qué no lo hacemos? Pues yo le dije, puta ya, pues po Una caja de vino gato Una macola Y ahí estuvimos... <risa> Improvisar. Sí, bueno, al principio, el, el, las dos, tres primeras ediciones, bueno, teníamos como 10, 15 personas que nos escuchaban. Después nos escuchaste Y el después, bueno, era ya la cagada. Bueno, wow. eh, escuchando los este, Estados Unidos, bueno habían visitas de Japón y weón. Al final era puro webeo, puro webeo, puro webeo, nunca fue nada serio. Yo le decía, bueno, pero hagamos pauta, pero no vamos a hacer. El, no, si no, no nos sirve la pauta, si todo tiene que fluir. La pelota. Y ahí estuvo un puro león. Y, ah. y aquí está Excelente. Pero ahora de forma profesional, compadre. Si, sí, vos se nota el nivel de producción, compadre, ¿cuánto es? Aquí tenemos 9 millones invertidos, exacto la ponchera del guatón, <risa> y en equipo como... Como tres Sí. <risa> sí. Esa es la pauta. La pauta. Esa es la pauta. Las, pautas, las pautas que hemos hecho aquí en Reino Unido. Una profesionalidad increíble. Acabo de darme cuenta que tiré el vlog con el título que decía 61, la fecha 20, y el, el episodio 62 de la fecha 23. No. ¿23? No. Ah, no, no. Ya, yeah, pero hoy día... No grabé mucho, pero sí quiero hablar un poco sobre el éxito. Viendo a los chiquillos hacer su radio, eh, invirtiendo en equipo, planificando. Como que me puse a preguntar cuándo uno logra tener éxito en estas cosas. No tiene por qué hacerlas. Cuando empecé a hacer música y publicarla en internet, me preguntaron eh, en qué momento yo sentía que iba a tener éxito. Cuando lancé La Ley de Wolf, mi primer disco, eh, Solo me atiné a responder que el éxito estaba en haber sacado el disco. De haberme puesto esa meta y haberla cumplido. Para mí eso es el éxito. Y ese es como el pago que tengo por hacer esto. Hay mucha gente que como que se nubila mucho con eh, obtener más fans, obtener más views, obtener más descarga, obtener más, más seguidores en Spotify. Que más allá igual podrían seguirme en Spotify, no hay ningún problema. Búsquenme Bursauce Listo. Pero en realidad... Lo mío es lograr hacer cosas y lo que he repetido varias veces en varios episodios, lo que quiero hacer con este blog es hacer el blog. El éxito eh, se relaciona con la fama, con el dinero, con, no sé, el estatus. Siempre hay un precio que pagar, cuando estaba pololeando, editar el blog significaba que yo invertía tiempo en editar el blog. Entonces era tiempo que yo me perdía de mi relación Y eran menos horas de, de, de sueño, menos, menos horas de descanso Si solamente me centro en tener más view, en más fans, en más seguidores eh, Siento que no vale la pena Pero cada vez que termino de editar Y veo que me salió un episodio más o menos coherente bueno, soy el hueón más feliz del mundo!